Hola, tú, sí, tú. Este es un video de una parodia de un rap de Minecraft. Sí, Minecraft, ya que un video que hice no se quiso renderizar por él. Malditos son de Decidí hacer esto para quemar tiempo, espero que les guste. Bueno. este es un rap de Mainkra. Que es broma, sigan viendo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, yo estaba caminando ahí en minecraft. minecraft y en eso me encontré un cubito Cudito. y no podía creerlo hay un cubito en minecraft cubito es, es que raro, cubito es el minecraft cubito es el minecraft y a la nada en eso me encuentro Contra un uno. un lagarto gigante y, y, en, y, y dije ¿qué es eso? ¿qué es ese lagarto gigante? Minecraft y después mi amigo Roberto me dijo que era un cubito y pues pasé pues, a jugar mucho Minecraft. Mucho Minecraft. Sí, mucho Minecraft. Minecraft. Y en eso Roberto se muere al tercer día. Tercer día. Y resucita al tercer día. Tercer día. Y en eso me hago un piquito. Un piquito de... De... Piquito <risa> ajá. ajá Metal. Y de la nada, en eso. Ajá. Ajá. Resucita mi amigo Roberto Manca. Y mi amigo Roberto eh, Se fue con, con eso Así. eso le, yeah. le, le quitaron un hueso Y en eso le, le, le pusieron otro hueso, hueso y, y, y Roberto eh, murió Por sobrepeso Porque estaba muy obeso yeah. Bueno. Este es el final, y si te gustó el video, no dudes en dejar tu like. Nos vemos en la próxima. I oh